Este es un diseño de una sucesión lineal ecológica. Está hecho con un programa en 3D. Son motores generalmente usados en videojuegos o escenarios para realidad virtual. Nos permite a nosotros poder mostrar modelos de patrones de crecimiento. Y poder visualizarlo en distintos ángulos, desde distintos lados. Enriquece mucho al diseño, al ser interactivo. Y contiene muchísima información acerca de las especies, las distintas capas que suceden. También en el suelo. A medida que nos vamos acercando hacia el borde más bajo, más nos acercamos hacia el agua y las plantas más pequeñas, más acuáticas. Y al inicio de la vida que es en el agua. Estas distintas capas de suelo también se pueden representar Siendo más arenosas hacia más abajo Más humus hacia más arriba Y en el agua tenemos más las rocas Y más hacia el fondo, incluso ya rocas mucho más grandes Más cercanas a la roca madre Realmente con el modelado en tres dimensiones Nos abre mucho las posibilidades de mostrar un diseño permacultural, un diseño de sistemas ecológicos, sobre todo en momentos y para públicos que no tienen acceso, digamos, a espacios verdes abiertos, y poder demostrar con ejemplos visuales toda la teoría que se está hablando acerca del diseño de paisajes. Yo lo estoy usando mucho también para volcar esos relevamientos de campo y hacerlo más interactivo y que se pueda visualizar también mucho, con mucho más detalle. Es muy pedagógico también poder usarlo junto con las otras herramientas en un curso o en alguna charla, en alguna demostración. Y aparte también se disfruta mucho, por supuesto, de hacerlo.